En este vídeo veremos cómo realizar una inyección manual en un sistema de inyección de muestra de válvula Reodyne. La válvula tiene una parte frontal por donde introduciremos la aguja de la jeringa que contiene la muestra. Es importante fijarse en que la válvula tiene una palanca que puede estar en dos posiciones. La posición de load o carga es la posición en la que debe encontrarse para poder meter la muestra en el inyector. La válvula tiene una parte trasera donde se encuentran las diferentes conducciones, incluyendo el loop o bucle donde la muestra se almacena hasta su inyección. El trozo de conducción donde se almacena la muestra antes de enviarla a la columna determina el volumen de inyección. En este vídeo el volumen de inyección es de 20 microlitros como puede observarse en la etiqueta. La inyección se realiza con jeringas de vidrio o de plástico según el tipo de muestra. El tipo de aguja que se utiliza es importante para no dañar la válvula de inyección y que no se produzcan fugas. Debe ser del calibre adecuado y tener la punta roma. Todos los líquidos que entran en el equipo de HPLC deben estar filtrados para evitar obstrucciones. En el caso de la muestra, la filtración se realiza con unos filtros específicos con forma de peonza que pueden ser de diferentes tamaños de poro. En este caso el filtro es de nylon y tiene un tamaño de poro de 0,45 micras. Hay diversas formas de filtrar la muestra. Por sencillez, en esta ocasión filtraremos la muestra a medida que entra en el inyector. Para ello, primero tomamos aproximadamente un mililitro de la muestra desde el vial que la contiene. Quitamos la aguja y con cuidado expulsamos las burbujas de aire que hayan podido entrar en el cuerpo de la jeringa. A continuación montamos el filtro sobre la jeringa y la aguja sobre el filtro. La muestra ya está lista para ser inyectada. Introducimos la aguja por la parte delantera de la válvula de inyección y comenzamos a empujar el émbolo de la jeringa. Para realizar una inyección reproducible debemos introducir al menos 7 veces el volumen nominal del loop de muestra. En este caso es 20 microlitros. Vemos como el exceso de volumen gotea por una de las salidas de purga. Introducir más volumen del nominal es la forma de asegurarse que el bucle está lleno solo de nuestra muestra. Una vez introducida la muestra realizamos la inyección bajando la palanca a la posición de Injet. Este es el momento en el que la muestra es transportada por la fase móvil hacia la columna cromatográfica. Cuando el cromatograma haya terminado, podemos subir de nuevo la palanca a la posición Load y retirar la jeringa para la siguiente inyección.